Buenas, buenas, buenísimas, buenísimas, buenísimas. Dios mío, ¿qué me está pasando? Está temblando, está temblando. Pues sí, de pronto, porque es que viene algo grande, algo hermoso, algo divino. El día de hoy, chicos, tenemos un video muy especial. Y es que, y es que hoy vamos a hablar de uno de los Bakuganes que más me gusta, que más me encanta, que he tardado más de 8 años en conseguirlo. Y que además, y que además... Bueno, pues tiene una particularidad especial. ¿De quién estoy hablando? Pues de nada más y nada menos que de White Naga. Así es, así es. Ay, Dios mío, qué belleza. Sin más, vayan a mis redes sociales. Espero que les guste mucho el video. Y recuerden a la droga, fin, la Sin más, empezamos con el video. Y bien, y bien, todos conocemos a Naga. ¿Sí o no? ¿Sí o no, raza? Pues sí, pues sí que todos lo conocemos. Que es el villano de la primera temporada de Bakugan Battle Brawlers. Una gran serie, un gran personaje. Y está aquí. Mira, este es naga naga es un gran gran villano la verdad es bien malévolo bien maquiavélico y casi que mata a su propia hermana no casi y de qué vamos a hablar particularmente de el tratamiento especial o bueno de cómo usar a naga en una batalla ¿Por qué? porque no se usa de una manera normal a ver explico este naga es un naga común y corriente ¿Ves que tiene aquí su atributo a Heios? Este Naga se usa como cualquier Bakugan Pero Bakugan no se quedó con las ganas de hacer una edición especial para Battle Brawlers, Así que lanzaron esto de aquí Este es White Naga ¿Ven que es distinto? No es Heios, ok? No es un Bakugan Heios Es un Bakugan que no tiene atributo Recordemos que en la serie Naga hace parte de estos Bakuganes blancos que viven como en este limbo bakugan, ¿no? que no es ni, ni subterra, no es Pyrus, no es nada, es literalmente blanco Wavern también hace parte de esos bakugan Entonces, ¿cómo jugamos a White Naga? Porque a ver, aunque es una edición especial, sí se puede jugar, no hay problema Antes de empezar con el tutorial, voy a mostrar cómo es Naga, ¿no? Bueno, Naga es este bakugan de aquí, es muy lindo Por lo menos este White Naga es así, ¿no? Porque como les digo, también está Naga versión Heios, pero como podemos ver es súper distinta y eh, esta, esto ya sí corresponde a Bakugan normal Es un Bakugan normal y se trata como cualquier Bakugan De hecho, creo que nada está en todos los atributos Este Bakugan lo quiero mucho porque, miren Al comienzo no me gustó tanto Porque yo dije, ay, está como medio roto Como medio no, pero luego lo reparé Ven, este, este puntito de aquí, este puntito azul Bueno, ese puntito azul lo hice yo Porque fue una, una reparación que hice Porque no se cerraba, ok, entonces no se cerraba Voy a cerrarlo para que cómo no se cierra No se cerraba y entonces yo estaba como Chale, no se cierra y era porque esa, esa puntita estaba muy plana. Entonces la cabeza se soltaba. Y si se suelta la cabeza, pues se suelta todo, ¿no? Es un Bakugan muy lindo. El azul con blanco queda perfecto. De hecho, me hubiera gustado que ellos por lo menos ellos normal, fuera así, blanquito con azul. Hubiera sido, imagínate, brutal. Pero bueno, es esto y es muy lindo. Las partes manuales son únicamente sus dos patitas. Y ahora vamos a verlo surgir. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces va, uno, dos, tres. ¡Ah, qué hermosura! que hermosura, bueno a ver me hiciste quedar un poquito mal con, con esto pero bueno, no importa que es muy lindo es muy bonito, mira, mira, mira me encanta, me encanta, y llevo bastante tiempo buscándolo, como les digo, llevo mucho tiempo buscándolo, hasta que por fin, gracias a un amigo saludos Kevin, eh, lo, lo conseguí y me encanta, me encanta, así de sencillo resulta que para usar a White Naga en una batalla lanzas a White Naga tal cual como va a jugar normal, pero White Naga siempre va a recibir el bono resaltado ¿Ves? ¿Ves esto de acá? ¿Ves esto que está como brillando, que es como amarillo, que ningún otro atributo lo tiene, sino solo este que está como amarillito? Bueno, eso es porque ese es el atributo que va a recibir este Bakugan. Entonces, en este caso, recibiría 50 poder G de Ventus. White Naga, entonces, se vuelve del atributo que cae. O sea, es decir, si el resultado es Pyrus, entonces este Bakugan automáticamente se vuelve Pyrus. Y bueno, chicos, este ha sido el video. Espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden like, comentar, compartir y suscribirse. Y sin más, y sin más, pues nos vemos dónde, dónde, cuándo, cómo, por qué Pues nos vemos en otro video Adiós